La gente que fue a la teología, son científicos. Sí. Sí. Sí. Sí. sí. Abre como nuevas puertas a un pasado. La ciencia no es solamente estar en el laboratorio viajando a través de un libro o a través de un microscopio al micromundo, sino también tiene la posibilidad de abrirte hacia el mundo hacia afuera, explorar distintos paisajes y saber que al mismo tiempo te esperan en tu laboratorio los libros.